Hola, ¿qué tal? Soy bueno, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Yo desde mi idea porque. Yo desde mi idea porque mi compañero me mató.